Nosotros, particularmente, esto es una posición personal, entendemos de que la verdadera calificación jurídica para la ciudadana madre de Marlon Martínez, Marly Martínez, debe ser la de la complicidad en el ocultamiento del cadáver. Y lo hemos sostenido porque así lo ha expresado Bolívar Peralta, alias el boli, de las actuaciones propias de ella como tal. Para poder haber complicidad en el crimen mismo, tiene que haber medio facilitado por ella para que se cometiera el crimen o su participación directa en el crimen. Y ninguna de esas dos condiciones se ha dado. Ahora, el juez es que establece la calificación jurídica, que finalmente es la que se va a adoptar cuando se dicte sentencia, sea en términos de declarar que ella fue partícipe de los cortamientos del cadáver o en su defecto si tuvo alguna participación directa del hecho para poder establecer la complicidad del crimen mismo. Ahora particularmente nosotros establecemos y creemos de que ella no fue cómplice del asesinato sino de los cortamientos del cadáver.